Déjame contarte que luego del éxito taquillero de Titanic, la intérprete reveló que no todo fue positivo tras la popularidad, llegaron fuertes críticas. Ella tenía solo 21 años cuando se estrenó la película. Por su actuación logró una nominación al Oscar y ganó miles de fans que la ubicaron como una de las actrices más importantes de Hollywood y más de dos décadas después, ya está establecida como una de las actrices más importantes de su generación. Cuenta que con el paso del tiempo las cosas mejoraron, fue el motivo por la que decidió no perseguir más personajes asociados a Blackbusters. A lo largo de su carrera se enfocó a películas independientes con roles emocionantes. Esto le permitió ganar un Oscar en el año 2009 por la película The Reader. Y en 2020 Winslet actuó junto a Saoirse Ronan en la cinta Ammonite. Su actuación fue aclamada por la crítica especializada y se espera que sea una de las figuras fuertes en la próxima temporada de premios.